Hola, bienvenidos a la parte del módulo de marketing de, de afiliación. Eh, os recuerdo mi nombre, pero si no habéis visto el otro vídeo o la presentación Mi nombre es Rubén Somoza y trabajo en la agencia NetBuster como, como director de cuentas Esa es una parte de la publicidad eh, en display Donde básicamente, y vamos a, al grano, el, el, el anunciante solo paga por los resultados obtenidos Y normalmente esos resultados obtenidos o la índole que va a buscar eh, van a ser ventas eh, aquí no se paga por los impactos publicitarios, no se paga por los clics, ni por los registros, ni por las solicitudes de información, aquí se paga por las ventas generadas. Esta modalidad de, de, de negociación o de compra de, de, de, de medios o de compra de, al final es de, de resultados no todos los soportes la, la admiten, eh, hay que tenerlo en cuenta, los grandes soportes de renombre no admiten esta modalidad eh, de, forma, de forma directa eh, y lo que bueno, tenemos que encontrar sobre todo es un equilibrio entre la primera parte que hemos visto de publicidad convencional en display y esta, esta, esta parte de, de, de afiliación, eso no significa que haya anunciantes que solo hagan eh, marketing de afiliación y cuyos resultados sean, sean buenos pero eh, normalmente en un, eh, hay que tenerlo en un mix de, de, de acciones. Al final, eh, lo que se busca por parte del, del anunciante es buscar un site donde puedas poner tu publicidad y al site que la... Que la que la ubica pagarle por las ventas generadas o eh, lo, tu, tu objetivo que casi siempre va a ser de, de esta índole como, como, os de, como os decía, siempre va a estar orientado a resultados y sobre todo a cada site o a cada afiliado, llamémosle afiliado para, para hablar en términos de marketingianos, eh, le vas a retribuir con una cantidad ya bien sea fija o un porcentaje sobre la venta en función del número de ventas que te, que te haya arrojado. si vemos en este gráfico un poco cómo se comportaría estarían los internautas, estarían los redes de afiliados tú marcarías un programa, es decir, pues yo por cada venta que me generes te voy a pagar 5 euros o te voy a dar el 5% de la venta o vamos a hacer un mix de pago fijo más incentivos en función del número de ventas que me, que me generes y al final solo vas a pagar por los, por los resultados obtenidos ¿Por qué elegir afiliación? Eh, que al final, a, a priori, según suena, oye, solo vas a pagar por aquellos resultados obtenidos o aquellas ventas generadas. Eh, suena bastante bien. Tú vas a generar ventas, vas a adquirir una base de datos propia, vas a sobrever un tráfico cualificado y, sobre todo, incluso vas a reforzar tu, tu notoriedad de marca. Eh, e incluso en todo momento vas a tener el control de cuánto vas a pagar por cada venta generada porque tú eres el que has decidido con el, con el site o con el afiliado cuánto le vas a pagar por esa venta. Es decir, está, está bastante bien. Pero también tienes eh, debilidades y amenazas. Eh, debilidades, sobre todo que el programa lo tienes que alimentar eh, precisamente cada semana, cada mes. Porque no es llegar a un acuerdo con un afiliado y echarte a dormir a esperar los resultados, sino que le tienes que mandar nuevas creatividades, promociones, ofertas, incentivar que eh, el afiliado, si llega al número de ventas, eh, le pagas más, es decir, tienes que estar encima de él, porque si no, el afiliado al final, si hay alguien, cualquier anunciante, aunque sea de otra índole, aunque no sea de tu sector, que le paga más, va a hacer caso más al otro y no a ti. Sobre todo, también la amenaza es, es, es, es la misma. Al final, eh, tú tienes que estar siempre encima de los afiliados y tener el control absoluto, que ellos no, no incumplan los, las condiciones que tú les has puesto de venta, por ejemplo, que no te hagan Google AdWords que es muy habitual, que no te utilicen bases de datos de terceros, eh, que no utilicen piezas creativas que no has desarrollado tú, eh, que no traten de engañar al, al cliente diciéndole que hay un 15% de descuento, por ejemplo, en tu producto cuando no lo hay, es decir tienes que tener total eh, y controlado el, el programa también, evidentemente, tienes muchas oportunidades lo que os decíamos antes, pero hay que tener mucho control sobre, sobre, sobre el programa dentro de la modalidad de, de, de marketing de afiliación estamos hablando de los anunciantes, estamos hablando de los afiliados pero hay una, un elemento entre medias que son las plataformas de afiliación lo que sobre todo sirve es para eh, simplificar el, el camino entre eh, el anunciante y los afiliados páginas web o afiliados Puede haber infinitos. Eh, manejar toda esa información es compleja para, para un anunciante, sobre todo porque no tiene capacidad de eh, tener contacto con todos. Por eso eh, surgen eh, a, a finales de, del año 99 las plataformas de, de, de afiliación vale para apuntinar afiliados y eh, mostrar la oferta de afiliados que tienen a los anunciantes. Es una forma de optimizar el tiempo, optimizar los recursos y sobre todo también de que eh, las plataformas te den eh, un poco el pulso eh, en qué estado se encuentra el mercado, en qué estado se encuentran tus competidores. Ellos son los primeros que te van a decir Imaginaos que somos eh, una compañía de seguros, de seguros de coche, y tú dices, oye, yo solo quiero pagar por aquellas pólizas que se, me, que, que se abran con, conmigo y voy a pagar 10 euros. Vas a una plataforma de afiliación y dices, oye, este es mi objetivo, quiero generar mil nuevas pólizas a 10 euros. Y la plataforma te va a decir, pues mira, tus, todos tus competidores están pagando por encima de 25. Si tú solo ofreces 10, normalmente los afiliados no van a publicar tu publicidad, tus anuncios, tus emails. Por lo tanto, estás perdiendo competitividad. Te tendrás que replantear y tendrás que subir esa comisión que le vas a pagar a los afiliados si quieres alcanzar tus objetivos. Ellos son los primeros que te van a dar ese pulso y al final nos sirve para, para estar con los pies a la tierra sobre si nuestros objetivos, si nuestro eh, sistema de retribución es correcto o no, eh, eh, en primer lugar. Y segundo, también que te va a evitar... Eh, que haya afiliados pirata afiliados que te engañen ellos pues son los primeros que quieren tener a muchos afiliados las plataformas, pero quieren tener afiliados eh, leales eh, en el sentido de que no incumplan las normas del programa de afiliación que, que ha hecho el anunciante eh, que sean eh, proactivos que se les manden nuevo material y lo suban eh, que estén atentos a los nuevos eh, concursos o challengers donde eso les dice si llegáis a un número determinado de ventas os damos un incentivo es decir, eh, la verdad que, que, que en ese sentido eh, se tienen muy en cuenta las plataformas si resumimos un poco tanto para el anunciante como para el afiliado la diferenciación aquí veis un poco lo que os estaba comentando sobre todo es también una parte muy importante para, para el anunciante es la validación de, de solicitudes eh, a la hora de validar una venta sí o no, las plataformas también simplifican y hablan el mismo lenguaje tanto del anunciante por un lado como de los afiliados eh, tener en cuenta que aquí se paga por ventas generadas eh, intervienen muchos, eh, por así decir muchos canales al lado de generar una venta en internet no, no solo es un anuncio que tú clicas y compras, que sería el camino ideal, sino que el usuario clica, compra, o sea clica visita la página web del de anunciante, se marcha el anunciante le hace retargeting, no hace clic ahí, luego hace una búsqueda en busqueadores, entonces adjudicar realmente a quién pertenece esa, esa venta es algo que para las cuales la plataforma te, te simplifica, normalmente para también, que os hagáis una idea, se adjudica la, la venta al último clic ya bien sea de buscadores de remarketing o de, o de afiliado que se ha generado la venta normalmente siempre se adjudica al último clic, en términos generales, pero volvemos a lo mismo, no tiene por qué ser así y sobre todo también para el tema de los afiliados si tú eres un site de, que estás dispuesto a hacer marketing de afiliación para anunciantes para ti es más fácil hablar con un solo interlocutor que es el, el, el señor de la plataforma que no que hablar con 10 anunciantes porque normalmente estos sites pues son sites nichos sites más pequeños con simplemente un webmaster y no, eh, no tiene un departamento como para eh, negociar con diferentes anunciantes eh, y, de, y demás. ¿Qué tipología de afiliados nos encontramos? Eh, Tantas como queramos pero principalmente eh, los podemos marcar en sites de contenido, donde están los links que tú, que, tú, que tú tienes o del anunciante, comparadores donde tú puedes ver diferentes productos eh, más o menos la misma gama, mismo precio y lo que realmente esos, esos eh, sites lo que están haciendo es eh, soportar ese contenido y ellos van a recibir una comisión por la venta de los productos que estaban en, en, en su site y si, que, porque tienen enlaces de forma, forma directa sites de juegos y concursos, eh, compradores de palabras clave, esto es lo que decía los motores de búsqueda eh, normalmente los grandes anunciantes tienen sus propias campañas en, en Google AdWords eh, si no se lo prohíbes, los afiliados lo que te van a hacer es también hacer campañas de Google AdWords eh, normalmente los, los retornos de inversión en, en AdWords eh, son los mejores son los que mayor retorno de inversión van a tener por lo tanto si tú estás pagando una comisión a un afiliado eh, muy elevada eh, su, su campaña va a ser muy rentable por eso siempre en el programa o en el o, o en la campaña de afiliación tienes que marcar que no, te, que no te hagan AdWords de forma genérica o a lo mejor sí, oye, tú no haces Google AdWords y estás dispuesto a que te lleguen las ventas sea por el canal que sea existen también sites de códigos de descuento eh, existen también los eh, cash breakers eh, o los emailers que envían muchos emails de forma, emails de forma masiva incluso a spam, da igual porque al final eh, los usuarios si genera una venta el coste por un envío de, de email es realmente muy bajo por, el, por la ganancia o el beneficio obtenido si se consigue una venta por esa, por esa vía eh, como os decía antes eh, una de las amenazas eh, que, que, te, que te encuentras a la hora de hacer un programa de afiliación es que necesitas animar continuamente a la, a la red, ¿vale? Tú necesitas enviarles nuevos formatos, nuevos links, promociones, incluso explicarles cómo quieres que hagan los emails que van a enviar a su base de datos, eh, Tienes que la, la, la remuneración va a ser una de las principales eh, vías para llegar y que tengas más afiliados, pero esa remuneración también puede ser incluso menor que la competencia, pero si llegas a un cupo donde tú le das un plus, ellos lo van a percibir, incluso van a hacer esfuerzos hacia ti, incluso vas a poder proponer eh, varios niveles de remuneración, si me haces una venta te doy 10, pero si me haces 50 te doy 10 más por cada venta al final los afiliados lo, lo ganan y sobre todo también ganándose la confianza eh, también tu sistema de como veíamos antes eh, tu sistema de, de, de adjudicar las ventas también es atractivo para ellos eh, si eres muy restrictivo y pones muchas pegas y demás pues a lo mejor los afiliados se te marchan eh, pero si eres más eh, abierto de mano y demás pues oye, los afiliados también les interesa trabajar con alguien que vean que están haciendo un esfuerzo por conseguirle ventas y que, las, y que se las agradezcan lo que os decía, también puedes proponer juegos y concursos para los afiliados oye, este mes tengo esta promoción especial tengo todo al 50% de descuento aquel afiliado que me llegue a 500 ventas le doy un plus o eh, al mes que viene le hago eh, regalos para que animen a sus usuarios al final, eh, lo, que, lo que se trata es de tenerlos contentos y que te tengan presente a la hora de que ellos decidan qué anunciante mostrar en sus páginas, qué muestran tu banner o, y no el de la, y no el de la competencia. Vale, ahora pasamos a una de las decisiones que tienen que tomar los anunciantes cuando van a hacer eh, temas de marketing de afiliación es si abrir un programa o abrir una campaña, eh, qué remuneración, eh, cómo va a ser el modelo de, re de remuneración incluso cómo va a ser el modelo de comunicación o de difusión con los, con los afiliados eh, vamos a hablar eh, en este caso de programa o campaña, eh, programa es sobre todo siempre tenerlo en cuenta a largo plazo eh, al menos un año, porque lo que te tienes que es ganar la confianza de los afiliados, ver cómo es tu sistema de remuneración. Eh, tienen que, eh, sobre todo con un objetivo de generar ventas y tiene que ser a largo plazo, no le puedes exigir ventas el primer mes. Tienes que también trabajar con varios afiliados o varias, incluso pl varias plataformas para ver cuál es la más óptima para tus productos, eh, la tienes que ir testando y sobre todo que tengas una base, al principio a lo mejor un poquito más estrecha de simplemente dos plataformas, y luego vayas incorporando plataformas o afiliados eh, que te sirvan para que en un medio largo plazo, seis meses, un año, eh, pues tengas un sistema de ventas, de marketing de afiliación asentado, y que cada mes pues, te asegure 2.000, 3.000 ventas o 10.000 en función de cuál sea, de sea tu producto. La campaña de afiliación sobre todo es necesitas resultados rápidos, necesitas resultados en corto plazo, necesitas resultados ya, es picos eh, lanzamiento de una web, un nuevo producto algo muy atractivo algo que eh, no, no, no implique una venta de forma directa a lo mejor simplemente es una un, un co-inscripción para, para un formulario algo mucho más eh, rápido sí que buscas un resultado como os decía, a lo mejor una coinscripción, pero de forma muy, muy, muy rápida, no es mantenible en el tiempo porque si quieres mantener una campaña lo que tendrías que pasar es a a un programa eh, porque al final te va a ser más rentable porque no entre las campañas lo que te van a exigir es un mayor coste para que eh, aparecer en los sites afiliados por delante de los, de los anunciantes que tienen un programa más, más asentado. ¿Qué tipo de formatos o de elementos o de cuestiones se, se utilizan para marketing de afiliación? Al final es un poco eh, todos los formatos de display que hemos visto anteriormente, enlaces de texto, el emailing funciona muy bien como os, como, os decía, como os decía antes, puedes lanzarles tu catálogo de productos eh, con todos los diferentes productos, urls, precios, incluso comparadores, es decir, tú le das todo tu catálogo y que ellos lo traten como quieran o lo suban a su página web para que sea también contenido de consumo de sus usuarios. Y todos esos elementos que acabamos de ver, eh, cómo se pagan o cómo, cómo, cómo el anunciante va a recibir ingresos eh, por esa vía. Os, os he dicho al principio que aquí solo se pagan por los resultados obtenidos y normalmente va a ser por las ventas. Eh, si simplificamos o tratamos de ver los modelos de remuneración más eh, utilizados, cost, CPA, coste por adquisición, cada venta que me genere es un coste o lo que os decía un porcentaje por venta, coste por lead eh, esto es un coste por registro que también lo hemos visto anteriormente, pero normalmente son registros algo, sobre todo para las campañas que se, se utilizan, algo más eh, complicados o de productos que la gente que va a solicitar información eh, una solicitud de información eh, eh, va a ser más, más acotada incluso un coste por clic oye me interesa generar muchísimo volumen de tráfico es un, puede ser un modelo de, de, de remuneración y lo, luego ya todo lo que es coste por mil a priori estaría exento a no ser que busques lo que decíamos en una campaña mucha notoriedad vas a pagar un mix entre una acción de cpm y una acción de coste por, eh, por registro por ejemplo o coste por resultado o por un lead eh, obtenido y luego incluso existe la modalidad de eh, pagar solo por las llamadas obtenidas esto es muy habitual en televisión de llame ya o en radio llame ya pues incluso en internet también porque se puede poner un número especial en los banners que aquellos usuarios que lleguen a ese número pues ya sabes que te vienen de internet y ya sabes que te vienen de los, de los afiliados al final los híbridos o los modelos de remuneración pues van cambiando normalmente se marca un coste por adquisición fijo y luego van cambiando, pues oye, tengo, tienes un incentivo eh, a los top de afiliados que ves que cada mes te están generando muchas ventas, pues les, les marcas un objetivo para que además de ese fijo lleguen a ese objetivo, aquí ya es cada, cada sistema o cada programa, eh, cada te decide un poco, también para eso, como os decía antes, las plataformas te van a ser de mucha ayuda a la hora de, de marcar cuál es el modelo de remuneración más óptimo para tus objetivos de, de campaña. Eh, los modos de la difusión del programa para los afiliados, eh, es decir, qué van a hacer ellos para llegar a los, a los usuarios eh, que visitan sus páginas web. Sobre todo, formatos flotantes eh, Lo que veíamos antes Los layers que se lanzan son, Van a ser bastante intrusivos, por eso os decía Que casi ningún site de primer nivel Acepta este tipo de publicidad Porque lo que hacen es, Son bastante intrusivos, bastante agresivos Con el usuario, porque lo que buscan es Generar ventas, es decir, cada impresión O cada navegación que el usuario hace en una página De, de, afilia, de un afiliado eh, Va a ser muy agresiva, porque lo que trata es de llamar La atención y de generar la, la, la venta Incluso van a darle incentivos, oye, si compras un billete de avión en esta compañía aérea yo te doy un 5% porque a lo mejor el anunciante al afiliado le está pagando un 10, incluso eh, pues llegan a compartir esos beneficios eh, o, por ejemplo cuando se suscriben a, su, a un newsletter de, de este site de afiliados pues eh, tienen varias casillas de si se quieren dar de alta en otros eh, en los newsletters de otros anunciantes y por esa información, esa confirmación de, de clic también se, se, se paga, es decir, hay son bastante agresivos con los usuarios y todos habéis algo por internet y creo que tenéis más o menos la idea de qué, qué tipología de soportes os estoy, os estoy hablando es a grandes rasgos el marketing de afiliación quedaros con grandes ideas una idea principal es eh, solo se paga por los resultados obtenidos pero eh, hay que tener mucho cuidado con lo que se hace hay que tener totalmente controlado el programa de afiliación quiénes son tus afiliados, cuánto les pagas, qué les está permitido hacer, quién les está permitido hacer y sobre todo que eh, esta acción tiene también eh, una cuota de mercado pequeña, no puedes alcanzar tu máximo volumen de ventas por esta vía, necesitas hacer otras acciones dentro del, del mix de medios. Muchas gracias.